El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 5. Terminaciones de los verbos regulares terminados en AR. Invitar. Yo invité. E. Tú invitaste. Haste. Él, ella, usted invitó. O. Nosotros, nosotras invitamos. Amos. Vosotros, vosotras invitasteis. Hasteis. Ellos, ellas, ustedes invitaron. Aaron. En este video.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 nueve, echar, diez, efectuar, once, empujar, doce, encontrar. Descansar. Yo descansé. Tú descansaste. Él, ella, usted descansó. Nosotros, nosotras descansamos. Vosotros, vosotras descansasteis. Ellos, ellas, ustedes descansaron. Raúl y Luis descansaron el fin de semana pasado. Desear. Yo deseé. Tú deseaste. Él, ella, usted deseó. Nosotros, nosotras deseamos. Vosotros, vosotras deseasteis. Ellos, ellas, ustedes desearon. Sonia deseó salud, dinero y amor. Despertar. Yo desperté. Tú despertaste. Él, ella, usted despertó. Nosotros, nosotras despertamos. ¿Vosotros, vosotras despertasteis? Ellos, ellas, ustedes despertaron. Antonia despertó al niño. Desviar. Yo desvié. Tú desviaste. Él, ella, usted desvió. Nosotros, nosotras desviamos. Vosotros, vosotras, desviasteis. Ellos, ellas, ustedes desviaron. La policía desvió el tráfico a una calle lateral. Dibujar. Yo dibujé. Tú dibujaste. Él, ella, usted dibujó. Nosotros, nosotras dibujamos. Vosotros, vosotras dibujasteis, ellos, ellas, ustedes dibujaron. Mi abuelo no dibujó mi foto muy bien. Disfrutar, yo disfruté, tú disfrutaste, él, ella, usted disfrutó, nosotros, nosotras disfrutamos. Vosotros, vosotras disfrutasteis. Ellos, ellas, ustedes disfrutaron. Todos disfrutamos de la montaña rusa. Doblar. Yo doblé. Tú doblaste. Él, ella, usted dobló. Nosotros, nosotras doblamos. Vosotros, vosotras, doblasteis. Ellos, ellas, ustedes doblaron. El carro dobló en la esquina y el chofer no me vio. Durar. Yo duré. Tú duraste. Él, ella, usted duró. Nosotros, nosotras duramos. Vosotros, vosotras durasteis. Ellos, ellas, ustedes duraron. La reunión duró tres horas. Echar. Yo eché. Tú echaste. Él, ella, usted echó. Nosotros, nosotras echamos. Vosotros, vosotras echasteis. Ellos, ellas, ustedes echaron. El bombero echó agua para apagar el fuego. Efectuar. Yo efectué. Tú efectuaste. Él, ella, usted efectuó. Nosotros, nosotras efectuamos. Vosotros, vosotras efectuasteis. Ellos, ellas, ustedes efectuaron. La policía efectuó un registro de la casa. Empujar. Yo empujé. Tú empujaste. Él, ella, usted empujó. Nosotros, nosotras empujamos. Vosotros, vosotras empujasteis. Ellos, ellas, ustedes empujaron. Miguel empujó la puerta y no nos dejó entrar. Encontrar. Yo encontré. Tú encontraste. Él, ella, usted encontró. Nosotros, nosotras encontramos. Vosotros, vosotras encontrasteis. Ellos, ellas, ustedes encontraron. Luisa encontró el abrigo que estaba buscando. Esto ha sido todo. Por favor, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven 66 El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 5. El tiempo pasado en español.